Y así de poco aplaca los miedos Que el corazón disponga de sus, sus almas alma. Este cerebro está tomado Queremos que distribuyan mejor las riquezas eh, El ser humano somos todos Y se, te tira la... Te, te, te, te tira la posta Y con la nueva reforma previsional hace como Mirta Trabajar, está morido. Es verdad que ha aumentado el gas, pero no confundamos gordura no con hinchazón, querida. Vamos. Sabes qué vos? De solidario y de buena gente no tenés nada, loco.